Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos amigos, soy Madeline Ortiz y estaré con ustedes durante el día de hoy, sábado 13 de mayo, presentándoles los sorteos de tarde de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4.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 Porque tú podrías ser el ganador de 125 millones de dólares que tiene el Powerball para esta noche. Todavía estás a tiempo, así que sal a jugar. El lunes te esperamos con Loto Cash, que sigue en aumento y ahora cuenta con la gran cifra de 2 millones.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 La suerte del labo. Gracias por ser parte de la familia de Loterías de Puerto Rico, porque yo soy lotería. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde con el Wild Ball. Adelante. El número ganador de Wild Ball es el número 4. Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 4. Ahora damos comienzo a los pegas con el Pega 2. Muchísima suerte, familia. El número ganador de Pega 2 comienza con el número 4. Segundo número. Repite el 4. El número ganador de Pega 2 es el 4-4. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy... Es el 44. Ahora continuamos con el pega 3. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! Ese boleto en mano. El número ganador de pega 3 comienza con el 0. Le sigue el número 2. Tercer número es el número 5. El número ganador de pega 3. Es el 025. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 025. Y cerramos la tarde con el favorito de muchos, el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, el número ganador comienza con el 5. Le sigue el número 4. Tercer número es el 2. Último número de Pega 4 es el 5. El número ganador de Pega 4 es el 5425. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 5425. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de esta tarde. Para más información visiten Loterías de Puerto Rico. .pr.gov. Nosotros regresamos esta noche a las 9. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. ¿Desea el menú? No, no, no. Eh, eh, la cuenta, por favor, no pueda, sí. Y, por favor, un vasito de agua. Si está dando una Buenas, algo de tomar. Todavía no, estoy esperando a alguien. Gracias. Vimos el otro día al hospital, ¿verdad? Claro que sí, ah, doctor. Sí, sí.